pasado sábado vivimos una fiesta en el Palacio Peñarol, el lanzamiento de la campaña de Pedro, que nos llenó de alegría, nos llenó de energía y nos da muchísimas fuerzas para seguir trabajando y redoblando los esfuerzos para cumplir el objetivo. Y el objetivo es que Pedro sea el presidente de todos los uruguayos a partir del 1 de marzo del 2015. Estamos viviendo en estos momentos realmente circunstancias vergonzosas. Cuando escuchamos a la primera dama, a la primera senadora, la señora Lucía Topolansky, decir que eh, es una politiquería barata saber cuáles son los resultados de la educación. La educación de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que son futuro y son presentes del Uruguay. Si las cifras fueran muy buenas, el gobierno estaría todos los días presentándolas, mostrándolas, porque realmente sería motivo de orgullo. Pero como las cifras son malas, lo que buscan es taparlas y ocultarlas. Aquello que nos habían prometido en la campaña del gobierno honrado, el país de primera, no lo cumplieron en todo este periodo. Y ahora encima, además, quieren tapar lo que es una gestión que todos sabemos, lamentablemente, que en educación es desastrosa. El mismo sector, el MPP, además emite un editorial en su publicación donde se queja a la Suprema Corte de Justicia pero no solo se queja y discrepa con un fallo que todos los ciudadanos tienen el derecho a discrepar con los fallos que emite la Suprema Corte de Justicia así como con las leyes que se votan en el Parlamento con los decretos que emanan del Ejecutivo sino que además de quejarse dice que la Suprema Corte de Justicia es el brazo gordo de la derecha y que representa los intereses de la derecha, realmente lamentable, penoso y totalmente rechazable y condenable. Desde aquí, creo que lo que tenemos que hacer en el tiempo que viene por delante hasta la elección nacional es trabajar, hablar y convencer a los compatriotas que todavía no están convencidos de que este no es el Uruguay que necesitamos y que queremos. Y el Uruguay que necesitamos y queremos lo podemos construir entre todos, cambiando al gobierno que hoy tenemos. Ustedes ya conocen nuestra vías de comunicación. Como siempre, nos es muy grato recibir vuestros comentarios. Hasta la próxima.